un buen día, en esta oportunidad vamos a ver un curso rápido de SIG con R acá tengo RStudio y vamos a importar unas capas y luego plotearlas para visualizar un mapa también vamos a ver las propiedades de las entidades vectoriales entonces empezamos, voy a crear acá en RStudio un nuevo script y aquí lo primero que tenemos que hacer es instalar los paquetes o las librerías en caso que hagan falta por ejemplo la primera librería que necesitamos es SF. Entonces vamos a buscar la función de instalar. Que sería install. Install package. Entre comillas. Vamos a poner SF. Con esta opción nos va a instalar el paquete SF. O la librería. Pero suponiendo que ya tenemos instalada esta librería. Entonces vamos a agregarle lo siguiente. Al inicio le ponemos if, si, sí. abrimos paréntesis colocamos el signo de cierre de admiración escribimos require y aquí, entre comillas, el nombre de la librería entonces, ¿qué hace esta función? si no tenemos instalada, la instala y si ya la tenemos instalada, simplemente pasa y de la misma forma, vamos, voy a copiar control c Control V. Necesitamos también otra librería. Sería el ggplot 2. Y también la librería Grid. GGSN. Y ggSpatial. Entonces ejecutamos con este botón que dice Run. Ahora vamos a activar las librerías. Voy a activar la librería. La primera SF. Run. La ggplot 2 también la activo grid ggsn y la ggsp ahora vamos a establecer el directorio, esto es opcional aquí por ejemplo en esta carpeta, en este directorio pueden chequear en drshp tengo unas capas vectoriales, por ejemplo unos shp de cobertura, poblados, torrente y vías entonces necesito ir a esa dirección por ejemplo la copio control c, una opción es, por ejemplo ponemos set WD, abrimos paréntesis y aquí pego la dirección pero le agregamos otro, este backslash y lo colocamos todo esto entre comillas esta ruta, le damos clic en run y establecimos Ahora vamos a añadir las capas vectoriales. Entonces si recuerdan, por ejemplo, acá tengo una capa que se llama, por decir, poblados. Entonces simplemente pongo poblados es igual. Entonces aquí uso la función st-read entre paréntesis y entre comillas poblados.shp. Exactamente como está escrito. Y le ponemos a ejecutar run. Y ya me añadió la capa de poblados. También pueden definir el, el directorio con un solo slash. Por ejemplo, lo copio, pero invertido. Eh, el otro slash el sería de esta forma. Run. Igual es otra forma. Ahora vamos a agregar la siguiente capa. Poblados. Voy a copiar. Y sería la siguiente torrente. Entonces pongo torrente, Run, ya me agregó la capa, también por ejemplo, si ustedes no quieren establecer la ruta de un directorio, y quieren ir directamente a la dirección de la capa, en este caso, las vías, por ejemplo, vías SHP, entonces deben copiar la dirección exacta de vías SHP, acá pueden ver, DRSHP vías, vamos a hacer lo siguiente, aquí me equivoqué, torrente Ríos, Ríos o run. El siguiente sería vías. No voy a usar tildes porque quiero evitar usar caracteres especiales. Igual pongo st-read. Y aquí entre comillas voy a poner la dirección. Por ejemplo de las vías. Sería aquí de d rshp slash vías vías punto y también me leen directamente run y finalmente vamos a ver la cobertura entonces sería cobertura la cobertura es igual a cobertura shp run y ya me importa la capa de coberturas ahora vamos a ver el tipo de geometría es importante conocer qué tipo de vectores son para esto simplemente escribimos st-geometry type y aquí vamos a hacer referencia por ejemplo la primera capa que importamos poblados entonces sería poblados run Acá poblados, pueden ver en la parte inferior donde dice 1, point. Que sería un tipo de puntos, un vector tipo puntos. Por ejemplo, si quiero ver la geometría de vías. Ejecuto. Es este tipo de lineal, tipo de líneas. Otra cosa que también podemos chequear es el sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Para eso uso ST-CRS. Acá por ejemplo quiero ver el sistema de coordenadas de poblados. Run. Vamos a la parte superior. Y acá nos da el sistema de coordenadas. WgS84 UTM zona 17 sur. Y también acá en la parte inferior pueden ver el código en EPSG, el 32717. Esto puedo repetirlo, por ejemplo, para otra capa, como puede ser cobertura run, de la misma manera también, si chequeamos los datos vamos a ver la extensión espacial, para esto escribimos st bbbox. el nombre de la capa, acá vías por decir run, y aquí me sale la extensión espacial, el punto mínimo en x y el punto mínimo en y Ahora para metadatos, para ver directamente la información simplemente escribimos el nombre de la capa, en este caso por decir Ríos Run y acá podemos ver todos los metadatos por ejemplo el sistema de coordenadas, la extensión esp espacial y el contenido de la tabla aunque también si ustedes acá en la parte donde está en el environment hacen clic en la tabla por ejemplo poblados o Cobertura. Aquí tienen la tabla de esta capa vectorial. Lo mismo pasa con las otras variables. Y si queremos ya dibujar o, o plotear. Simplemente escribimos el nombre de la capa. Plot. Plot. Entre paréntesis. En este caso por lo que quiero plotear. Poblados. Y aquí salen los puntos de, de la capa Poblados lo mismo pueden hacer para ríos, para vías y para cobertura. Ahora ya vamos a darle un diseño para impresión. Entonces vamos a plotear con ggplot2. Y para esto vamos a escribir ggplot abrimos paréntesis y le ponemos el símbolo más, le puedo dar un enter. Y para llamar una capa por ejemplo voy a usar este argumento geom-sf y aquí escribo data que sería igual. Aquí coloco el nombre de la capa, por ejemplo vías. Le doy a ejecutar run y ya me dibuja. estamos mostrando acá las coordenadas las vías, por ejemplo si si quiero definirlas es decir, separar por los elementos por ejemplo si abro la tabla de vías por el tipo entonces le pondría acá en vías una coma escribo A es abro paréntesis aquí voy a escribir color es igual a tipo, por, por el campo tipo run y hace la clasificación por el campo tipo de esta capa vectorial le voy a poner otro argumento más más, un enter un título, por ejemplo se llama gg title y entre comillas voy a escribir mi primer mapa con R run ya tengo acá el título bien, y ahora bueno, ya tenemos acá el mapa un mapa sencillo, queremos agregar más capas, es decir, todas las capas que hemos usado, por ejemplo, que hemos añadido las capas, poblados, ríos, vías y cobertura entonces sería plotear varias capas vamos a usar el mismo argumento, sería gplot más geom sf data vamos a poner la primera capa, por decir cobertura, cobertura coma a es abro paréntesis voy a poner fill que esta es una capa tipo polígonos para eso usamos fill le pongo igual cobertura por si abro la capa perdón si abro la tabla de cobertura vemos por tipo entonces quiero por tipo regreso por tipo Cierro aquí el paréntesis para completar. Run. Ya tengo acá la capa cobertura por tipo. Ahora voy a agregar otra capa. Escribo el símbolo más. Y vamos a usar igualmente. Geom es. Escribo igual data. Igual. Por ejemplo la capa vías. Coma. A es paréntesis, dentro esa es color, es vectorial, yo le voy a poner color igual tipo, le damos clic en run y pueden ver ya tengo acá la capa de cobertura vegetal y también la capa de vías, voy a agregar la capa de poblados más el mismo argumento, data, igual poblados, hago clic en run ya tengo acá los puntos de poblados, si los quiero personalizar por ejemplo acá por ejemplo pongo luego de poblados una coma, tamaño, size que sería igual, le puedo dejar en un 4 el, el color, color Igual, entre comillas, eh, por decir igual un, un azul, por decir blue, brown. ya tengo los poblados en azul, o los puedo cambiar a naranja o cualquier color, brown, un café. Otro más, voy a agregar la capa de río, entonces sería igualmente data. Igual ríos. Coma color. Sería igual. Puede ser un celeste. Sería un sky blue. Run. Acá tenemos, pero vemos que se confunde tal vez con la, la del, de las vías. Entonces podemos seguir personalizándolo. Una coma. Voy a ponerle un LWD, que sería el ancho, igual a 1. Run, ya se hizo más gruesa. Simplemente la dejo en color en azul. Y también el tipo de línea. Para eso usamos LTY, igual, puede ser un 5. Con estos valores pueden ir jugando, por ejemplo, un 4, un 3 el mismo, chequeen para ver qué es lo que pasa. Acá está entrecortado, pero le puedo eliminar esto. Simplemente. En azul me parece correcto. Run. Ahora, vamos a agregar la flecha norte. Más. Y vamos a usar el argumento norte. Y esto debemos vincularlo a una capa. Por ejemplo, voy a usar la capa, en este caso, la que tiene mayor extensión espacial. Eh, puede ser cobertura. Entonces, north data igual cobertura. Run. Ya tenemos el símbolo norte Si queremos cambiar el símbolo, eh, luego de cobertura colocamos una coma. Y colocamos symbol igual, por ejemplo si le pongo el 2, va a cambiar, el 2, el 3, cambia de símbolo, y ustedes van chequeando el que mejor les guste, en mi caso voy a dejar en 12. Ya tenemos el norte, nos falta una escala aquí, una escala gráfica, para eso vamos a ingresar el siguiente argumento, un más y escribimos gg spatial dos puntos vamos a seleccionar annotation scale ejecutamos run y automáticamente nos pone una escala si queremos personalizarla por ejemplo ponerla en la parte derecha o en la parte superior vamos a hacer lo siguiente entre los paréntesis vamos a escribir location, location. abrimos comillas y por ejemplo, si quiero en la parte inferior derecha, entonces escribiría B que es de bottom R, de right, derecho. Run. Acá me faltó un igual, perdón. Run. Y ya la tenemos en la parte derecha. Si la queremos en la parte superior, sería en top T, de right pero la vamos a dejar en la parte inferior. Ahora, acá el sistema de coordenadas, vemos que está en coordenadas geográficas, y lo que deseo es pasarlo a coordenadas planas, es decir, en coordenadas UTM. Vamos a añadir el siguiente argumento, sería CORS, y en bajo SF, y escribimos aquí DATUM, DATUM es igual a ah, st-crs y acá necesitamos el datum recuerden que en los metadatos cuando estuvimos revisando los archivos cargando yo les dije que acá tenemos el código epsg en este caso sería el 32717 lo voy a copiar control c y ejecutamos y pueden ver que ya tengo en coordenadas UTM, en coordenadas planas. Ahora, suponiendo que en mi área de estudio, por ejemplo, yo realicé un muestreo. Y deseo agregar esos puntos de control o, o puntos de muestreo. Entonces, en ese caso tenemos que importar las coordenadas, digamos, GPS. Si bien las podemos tener en una tabla, también las podemos hacer directamente acá como un data frame simplemente. Entonces, arriba voy a poner... Añadir coordenadas gps. O añadir puntos gps. Y vamos a poner que gps. Sería la otra capa gps. Es igual. A data frame. Voy a hacer un data frame. O pueden importar una tabla. Pues, suponiendo que tienen un montón de coordenadas. Y las tienen en Excel. O las pasan a un formato de texto delimitado por tabulaciones. Y le importan también. Data frame. Sería Igual a longitud. La longitud igual acá como vector voy a colocar la primera coordenada por decir 69000 000 y la otra 694 000. Este es para la longitud, para la latitud, por ejemplo, 95 33 500. Y la otra coordenada que sería la latitud 95 31 55 0. Voy a poner una coma y entonces vamos a nombrarlos. Name sería igual ¿sí? el primero entre comillas sería el punto 1 como estreo 1, como quiera. Y el siguiente, coma, entre comillas, punto 2. Entonces, run. Ya tenemos agregada. Inclusive lo pueden chequear, por ejemplo, si ponen plot. En este caso, gps. Bueno, aquí están los puntos, pueden chequear. Entonces, para agregar esta capa, vamos a ponerle nuevamente acá un más. Un otro argumento. Y agregamos geo m-point data que sería igual gps, coma as, abrimos paréntesis, x le decimos que es igual a la longitud. Entonces me va a tomar los datos de esta tabla de la longitud, sería longitud coma y es igual a la latitud los datos de esta tabla de latitud pueden ver aquí la tabla GPS si la abrimos entonces que me tome los datos de longitud para x y para y latitud hacemos clic en run y pueden chequear que aquí ya están los puntos estos puntos negros por ejemplo, puedo cambiarles el tamaño entonces vamos a ponerle size size igual a un 4 la forma también, por decir shape igual un 12 Acá podemos ver este símbolo si quiero lo cambio en shape le pongo un 5, van probando Aquí por ejemplo tienen los símbolos para shape. Entonces le voy a dejar por decir en un 23. Shape 23. Y también lo podemos rellenar en este caso con fill. Fill. Igual un color por decir blanco. White. Brown. Tenemos en blanco. O el color que ustedes guste. Ahora si queremos agregar las etiquetas, por ejemplo del punto 1 y del punto 2, vamos a hacer lo siguiente, ponemos un más, otro argumento, y vamos a escribir geom label, en data igual va a ser lo mismo, los mismos datos, data igual latitud, control C, lo vamos a pegar, simplemente le cambiamos una coma y le ponemos label, igual recuerden que el, en la tabla por ejemplo está name en gps, name para el punto 1, para el punto 2 entonces sería name run perdón, este es dentro de latitud y longitud, control x aquí pegamos Ya me sale del punto 1, del punto 2. Ahora el tamaño, por ejemplo, en size. Igual 2, puede ser. Ustedes también pueden jugar con estos valores. Ya tenemos más pequeño. Inclusive, por ejemplo, si dicen que el punto 1 eh, más o menos es por acá, entonces tendría que ir, por ejemplo, el punto 1 en 953.45. Acá simplemente le cambio. Por ejemplo, el... Sería en 953.45, pueden chequear. Acá le pongo el 4 para subirlo a este punto. Ejecuto nuevamente, can, y pueden ver cómo sube el punto. Es decir, acá ustedes pueden jugar con esas coordenadas o agregar más puntos. Por ejemplo, acá otra coma, las coordenadas de la longitud, otra coma, la, la, la latitud en Y y también el nombre del punto. Ahora simplemente podemos agregar más cosas como el título, sería más title, sería GG, title ya lo tenemos acá arriba, voy a copiar, control C, run, esto sería mi primer mapa con RStudio, si queremos agregar algunas anotaciones podemos hacerlo de la siguiente forma, por decir un más. Y vamos a escribir annotate y vamos a ver GO igual entre comillas, sería texto, texto, una coma. Vamos a dar las coordenadas en x, por ejemplo, igual 68, 9000 y en y igual 95. 3400, que simplemente son las coordenadas en X y Y o en latitud y longitud, coma, label, igual, entre comillas, mapa, ejecutamos, y aquí tenemos, por ejemplo, el texto map Si yo lo quiero mover, por ejemplo, acá en la parte superior, sobre el punto 1, por decir, entonces sería, o, o a la altura del punto 1 entonces en la longitud está bien 689000, mil pero en Y en la latitud debería subirle a 953 4500 953 45 ejecutamos vemos que ha subido puedo subirle un poquito más tal vez un 5 acá le puedo poner cualquier texto mm, pongámosle área de estudio Run. Acá entonces lo muevo en, sería en la longitud, 69 nomás dejémosle, 690.000, RAM ya tenemos área de estudio, por decir, el punto 1 lo podría bajar, no sé, a cualquier otro lado, el punto 1, voy a dejar en 95, 33 ya lo bajé por acá al punto 1 y así ustedes pueden personalizar si desean agregar otro, otra anotación simplemente un más, un argumento acá por decir, la voy a copiar a la misma control C control V y quiero colocarla justo sobre la escala gráfica entonces tendría que ir en, en la longitud 694, entonces 694 y en la latitud 9.531.000, 9.531.000, el resto es 00, run, pueden chequear o lo cambio acá, le agregamos el Y, le subimos un poquito y le voy a poner arroba mi nickname, y listo, ya tenemos nuestro mapa, puedo hacerle un zoom para que lo vean a mayor detalle, y si gustan exportarlo, nos vamos en export save as image, acá pueden personalizar el tamaño voy a mantener el aspecto, y le voy a subir el ancho a unos 1024 update, acá el directorio le ponemos view plot after saving, guardar y aquí ya tenemos nuestro primer mapa con RStudio. Muy bien, simplemente quería darles una introducción de lo que es SIG con R. Y si quieren continuar con esto, pues sigan investigando, modificando el código, probando, jugando, que es la mejor manera de aprender. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba, suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.